La idea es salir a la calle tomando en cuenta el vuelco que ha dado la investigación en términos de, de, de sacar a la luz el, el tema de la bala loca, que era lo que al menos el, el, la justicia había, había mostrado a la luz pública. Entonces los, los actuales peritos, los que contrató a la familia, han mostrado un vuelco en la investigación y ha hecho, ha hecho que nosotros también como organizaciones, como colectivo, eh, podamos estar en la calle y visibilizar de nuevo el asesinato del compañero Juan Pablo Jiménez. Esperamos llegar a la verdad, nada más. Nosotros queremos que, que el fiscal tome en cuenta nuestros peritajes particulares, que se tomen en cuenta eh, en las decisiones que se tomen. Y la verdad que nosotros queremos saber qué hay detrás de la muerte de Juan Pablo. El caso de Juan Pablo realmente se, se investigue bien y se haga justicia. Y es tan importante la, la justicia por él y por todos los otros jóvenes porque es la única forma de evitar la impunidad, es o sea, importante esta pelea que se está dando y yo creo que la gente cada vez más consciente de, de que hay que luchar, y es la única forma de conseguir justicia. Mira yo como ex trabajador de AZ lo digo porque por su quiebra, eh, el mensaje que nosotros queremos dejar en alto como trabajadores, eh, abajo el subcontrato, fin al artículo 22, que nos exime de jornada laboral, que nos obliga a trabajar a producción, que nos obliga a arriesgar nuestra vida día a día en las postaciones eléctricas, fin a toda esa impunidad patronal, fin a la división de los sindicatos, ya basta de sus contratos, toda planta. Ese es el mensaje más fuerte que podemos dejar en este minuto para poder reivindicar y recordar al compañero Juan Pablo Jiménez asesinado impotencia porque es una prueba clara de que la burguesía está avanzando a pasos gigantados y que puede matar a un dirigente sindical y se va a quedar impune entonces nosotros planteamos que si esos actos siguen así y sin que haya repercusiones después la burguesía perfectamente después va a empezar a matar más obreros a más estudiantes también y así vamos a ser reprimidos hasta siempre y eso es lo que no queremos lo que queremos frenar nosotros por la persona que fue Juan Pablo, por todo lo que él hizo en vida, por la persona que fue, se ha levantado su nombre. Muchas personas han, han visto en él un buen ejemplo a seguir, un ejemplo de cómo un dirigente tan honesto puede continuar hasta, hasta dar la vida, por luchar correctamente por sus compañeros. Eh, la verdad que hace más menos doloroso el proceso.